Cómo están amigos, les traigo cómo configurar sus paneles en Twitch Y vincular su cuenta con StreamElement para poder recibir donaciones Vamos con el video Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro canal de Twitch Vamos a ir al navegador de confianza Vamos a ir a Twitch Vamos a ir a nuestro perfil O sea, nuestra imagen arriba a la derecha Vamos a ir a la sección canal En la misma vamos a buscar... Al lado de y inicio, pasta, y le pongo, perdón, justo apareció el auto replay. Como les decía, al lado de inicio van a ir a la sección acerca de, o conozcanos, depende del idioma que tengan. En esta sección vamos a poder colocar una pequeña descripción de lo que tenemos en nuestro canal y lo que la gente puede encontrar. Si ¿sí? podemos colocar. Nuestro nombre, nuestra edad, a qué vamos a jugar eh, o qué es lo que vamos a hacer en el stream. También podemos agregarle en la sección editar información y enlaces, podemos agregarle nuestras redes sociales, nuestro Discord y demás. Como podrán ver, hay bastante para hacer. Podemos, en la parte de abajo, enlace de red social, o sea Discord, Instagram, como les dije. Pero bien, a lo que íbamos. En la sección acerca de, además de configurar este, esta mini presentación y los enlaces, podemos configurar lo que son los paneles. Los paneles nos sirven para poder colocar en la parte de abajo de nuestro directo una, una descripción o enlaces a, puede ser, para donaciones, enlaces para que la gente... Directamente marca ahí y si nos eh, vaya a Facebook, a nuestro Facebook, a nuestro YouTube, por ejemplo, podrán ver, les muestro un ejemplo. Por ejemplo, si yo coloco en este panel que está marcado y dice Instagram, van a ver que lo cliqueo y automáticamente lo lleva al link que está vinculado, que es mi Instagram. Por ejemplo, entonces... Vamos a crear un vínculo. Vamos a añadir panel de texto. Vamos a colocar IG. Vamos a buscar nuestro IG. Copiamos la URL. Volvemos. Y acá donde dice vínculo, ¿sí? Pegamos. ¿Sí? ¿Le podemos agregar una imagen? Sí, podemos Vamos a buscar en la red, en Google, IG, perdón, Insta, costumbre de, de abreviar, en imágenes, descargamos alguna imagen que nos guste, vamos a bajar esta que está un poco mejor, la guardamos, y una vez aquí, en esta sección, de añadir imagen, buscamos la imagen que recién guardamos, ¿sí?, la pueden estirar a gusto. Le tienen que dar sí o sí acá enviar. ¿sí? Para que lo suba. Una vez que termina eso. y Nos da el ok. No aparece nada en rojo. Desmarcamos acá en editar. Como terminado. Y ya tenemos vinculado nuestro Instagram. Damos clic izquierdo para probar. Y vemos que nos lleva al Instagram. ¿Sí? De esta misma manera, podemos colocar el link para las donaciones. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que vamos a hacer es ir a la página de Stream Elements y nos vamos a loguear ahí. Esta página nos sirve para las donaciones, nos sirve también para eh, lo que es configuración de overlays. Es muy completa y se las recomiendo. Una vez logueados acá le van a ver que van a aparecer este pequeño panel de control que les va a aparecer todo lo que fue pasando en su canal ¿sí? los followers, las subs, los bits y demás una vez acá lo que podemos hacer es ir a la parte de ingresos en la sección izquierda donde dice configuración de donaciones una vez aquí No está cargando porque está. una vez aquí podemos configurar la página como podrán ver, está mi fotografía está una foto de donar de donación y en el medio dice evitar una vez que se encuentran ahí tienen la posibilidad de configurar con su cuenta de Paypal o su cuenta de algún banco les recomiendo que sea de Paypal porque es mundialmente conocido y seguro de esta manera eh, ustedes van a poder quedarse tranquilo que cualquier eventualidad están respaldados por Paypal. Bien. La parte de abajo, configuración de página. Pueden poner la moneda que quieren que les paguen. O que aparezca su donación. El importe mínimo y demás. Ya esto ustedes lo pueden ir viendo. Eh, a su gusto, como quieren ir configurándolo. Y por último, para poder agregarlo. A nuestro. Este. Twitch. Van a la parte de configuración de panel. Aquí van a poder copiar el link. Y crearlo. En Twitch. Entonces hacemos lo mismo. Editar panel. Signo más. Agregamos un panel más. Le ponemos donación. Si. ¿sí? Pegamos el vínculo que recién copiamos de aquí, de stream elements ya nos queda cargado si quieren le pueden añadir una imagen, por ejemplo donación buscan en internet alguna donación, página eh, fotografía sí. por ejemplo algo así, ¿no? Esto es como ejemplo, ¿no? Cada uno lo guardan, vuelven a Twitch, añadir imagen y buscan esa imagen recién descargada. ¿Sí? Acá le pueden configurar el tamaño. Acá abajo pueden poner una pequeña descripción, no sé, para mejorar el setup, por ejemplo, ¿no? Enviar, importante que le pongan enviar. Una vez que nada, el OK que está enviado, desmarcan y ya nos aparece la, el panel de donación. Cuando hagan clic izquierdo, lo va a mandar a la página Stream Element a la gente, ¿no? Y ya nos van a poner donar, por ejemplo. Esta página Stream Element se las recomiendo muchísimo. Tiene una variedad de cosas para configurar y ayudarlos con su stream desde overlays gratuitos overlays que ustedes pueden descargar sin ningún problema y configurar con lo que recién vimos donaciones y también tiene un bot propio que es para hacer sorteos y demás se lo recomiendo muchísimo nuestra nuestra página de, de twitch nos va a dar una idea de lo que queremos dar a conocer y a la gente que entra, que vea. ¿Qué quiero decir con esto? Vayan buscando algo que combine tanto con sus overlay, ¿sí? con su stream y con su página. ¿Qué quiero decir? Si en sus overlay utilizan un color, por ejemplo violeta, por ejemplo verde, por ejemplo rosa, traten de que en su página de Twitch, esté algo parecido. Podrán ver que yo tengo paneles, en color verde, un poco de violeta, un poco de verde más oscuro, para que vaya con, mis overlay, dentro del stream. Para que ya la gente, identifique los colores, del canal. ¿sí? Entonces yo, vas marcando, una, esencia, ¿sí? por ejemplo, ustedes, si yo les digo, ¿no?, Color rojo y negro con blanco de una bebida. Ya saben de qué estamos hablando, ¿sí? Es un reconocimiento de marca, ¿sí? Saben que estamos hablando de Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, esto es más o menos lo mismo. Vayan marcando una esencia en su canal de qué, cómo quieren llevarlo. Si quieren llevarlo con colores neutros, si quieren eh, hacerlo, por ejemplo, en la sección de, del stream, algo simple, si quieren ponerle mucho color, eso depende de cada uno. Vayan ya marcando una esencia de cómo van a utilizar, eh, de cómo van a darse a conocer.